¿Qué te haces? Paula Chávez tuvo un cruce picantísimo con el famoso menos pensado. El bailando por un sueño 2018 todavía no comenzó, y la fecha de inicio es, todavía, incierta, pero ya comenzaron los clásicos enfrentamientos, cruces y entredichos entre los participantes, los jurados y otros famosos que opinan sobre el tema. Obviamente, Marcelo Tinelli, con la inteligencia que lo caracteriza, se encargó de buscar un conjunto de competidores que generara mucho contenido, y, una vez más, consiguió con creces sus objetivos porque todo el mundo habla del show. Posiblemente el menos conflictivo de los participantes sea el Pollo Álvarez. El encantador conductor es muy carismático y lo suficientemente pragmático para darse cuenta que debe tomarse todo con humor, después de todo, él no es un bailarín profesional ni mucho menos. Sin embargo, ya tuvo sus primeros cruces mediáticos, en este caso con Paula Chávez que lo cuestionó, obviamente, en broma a través de su cuenta de Instagram. Punto centrado Chávez Pauoc, ¿qué te haces?. Rápidamente, el pollo le respondió a ella y a otros famosos que comentaron su foto. Punto centrado Pollo Álvarez arroba Alfonso Benja Gracias papá, nos vemos en el agua. Punto centrado Pollo álvarez arroba Paula. Amoedo sexy Puntos centrados Idogarin arroba Chávez Pauca Cuaman. Punto centrado pollo alvarez arroba solmiran Punto centrado pollo alvarez arroba Chávez Pawok déjame hacerme el sexy y, y y un rato pa. Punto centrado pollo alvarez arroba benito fernández gracias ven y y y.